Los 80 a los 90 y pico En el 2000 sacó un... Era la polla ¿Qué debo hacer, manín? ¡Ese Civic. No tanto, ¿eh? ¿Y eso? Añade pizza Añade pizza más chula ¡Tuneador! Eh, has desbloqueado más eh, para ah, Vale, tenemos que ir a una torre Añade más elementos ¿Y dónde están tus elementos, bro? O sea, esto Esto no es, ¿no? Salió un niño llorón, mañana traigo el niño llorón Obviamente, a todas O sea, cuatro ruedas lo primero, ¿no, compadre? Ya lo tienes ¿En serio me va a dejar hacer el coche como yo quiera? ¿En serio? <risa> A ver. Qué paranoia, cabrón. Añade pizza chula, ¿sabes? El coche que no tiene sentido. Un momento, veo. Aquí algo. Un momento, me está rayando, perdón. Aquí hay un, un, un logro o algo, ¿no? Estoy escuchando, tío, pero ¿dónde está? ¿Lo escucháis? Río, es que me raya. No sé dónde está, pero debo de pillarlo. Le quiero poner. Le quiero poner esta rueda de, de tractor, tío. Neumático de tractor. ¿Dónde lo pondrá, hermano? Increíble Esto va a ser el capítulo de los En el cual Homer Hace su coche, tío Con la cucaracha de, bo de, de bocina <risa> Te han tuneado oficialmente Me encanta el detalle De que la cabra, ¿vale? En su puto culo Tenga un corazoncito, tío ¿Conducir? ¿Cómo? ¿Que esto se conduce? ¡Eh, eh, eh! Bro, bro Tío, como jala, compadre No veas si jala Que está aquí arriba Que sí, oh puta Qué cabrón, yo Ya decía yo A ver Cabra Montesa. Uy. Es que son tres shooters. Fortnite, Valorant y, y Overwatch. O sea, que le den. Perdón, ha sido mi culpa por haber puesto la pula, Cali Sensei Impresiona a los jueces. Hermano, mira cómo impresiono, compadre. La Ubera, ¿no? Toma. Mira cómo te pongo el culo Pa', pa pompa. Ah, entiendo. Es mejor, ¿no? O sea, es que... Claro, es un poco locura, al fin y al cabo. Hermano, la se pe... La peña se pelea Salió el Isaac, ¿eh? Igualmente Me, me sorprende. A ver, el Isaac tengo ganas también de traerlo Hace mucho tiempo que no lo juego, la verdad Esa horas es infinitas, la verdad O sea, millones de horas, tío Al puto Fortnite Entonces me van a emparejar con gente que está Pues igual de flipadillo que yo <risas> Literalmente con Fortnite Es normal, pero bueno Cabezaza, cuerda Ah, eso es lo que debía hacer Qué putada, tío Y Malara, ¿sabes? Por lo menos ha gustado ¿Y el valor alto qué tal? O sea, bueno Aparentemente llevo por lo menos 7 u 8 partidas y sin... Sin perder, menos mal, macho A ver si puedo pillar oro esta temporada Hermano, te arregla la llegadora Mamá huevo ¿A que me la llevo? Ajá, te voy a cegar, hijo puta Me cae todos tus muerto Ah, o sea, no sigas nada Esperarán a ahí al, al fin de semana Una Golden Apple like What the fuck Hermano, me la llevo Increíble. El Charmander eh, color dorado. tía Chariza. Ah, eh, o sea, es así siempre. En todos los Pokémon. Qué guapo. Ah, porque ese se lo vi yo al Churro Montero. Eh, lo del Pokémon. <ríe> Literalmente, que la lió. Lo cogió, ¿eh? ¿Cómo me pueden emparejar con... Eh, con tales eh, pandas de subnormales, por Dios? Eh, que me ha tocado con un nivel 250 y juega peor que un nivel 1, Dios. Que tiene prestigio 5 y el nivel máximo. Igual, qué paranoia eso. Increíble. <ríe> ¿Qué me estás haciendo? Qué guapo, desbloqueado esa puta mierda. ¿What? Y me alegra saber también de nuevo que, que Sarai tiene más tiempo para crear contenido, tío. Esta mañana también os vi el y luego voy a kali ahí a todas. Qué alegría. Que estuve editando. Es que por las mañanas. Vaya, es lo que le estuve diciendo también hace reloj. Que a, a, él a lo mejor. Pues se pone a hacer directo yo por la mañana con el Snap. Tiene un público bastante interesante. El hombre es muy buena gente. Y la verdad es que, coño, se nota, ¿no? Yo por la mañana no podría hacer directo porque, lo primero, no me despertaría a las 8 de la tarde, eh, a las 8 de la mañana, eh, teniendo en cuenta que me pego toda la noche grindeando y creando contenido y, sobre todo, sacándolo para tirarlo a TikTok, tío. Es una locura, la verdad. O sea, otras personas solo hacen directo y ya está. O sea, se, se quitan básicamente de, de problemas. ¿Little Nicky? Eso es, lit? es una puta alusión a al Little Nicky, cabrón. Darwinismo, ¿no? Pero es que después incluso El puto Darwinismo social ¿Quién está aquí le dao? ¿Quién está aquí coño el lado? Chiquitito ¿Lo hemos pillado? ¿Qué era eso? No sé So much gaya! Wow, hermano, entiendo el chiquitito ahora ellos Qué paranoia, eh. Dibulle, vale, voy a tirar a un humano ahí. Pero vamos, bueno, me parece también denigrante la. ¡No me toques, Dios! ¡Lo me ha tocado! Increíble. ¡Al de Conan, para que tú veas! Y para que tú veas, macho. ¡Venga, la leche! ¡Qué guay ese, eh! ¡Cómo bola? No sé. La verdad es que las misiones del juego. La verdad es que las misiones del juego Algunas son como, no sé Apáñatelas tú, tío A construir un trozo de... Es que no lo entiendo lo di a ti, ¿no? Bro Se lo tendré que dar a él No entiendo ¿Ves? O sea, ¿cómo coño lo hago? Papá, van a meter a... Eh, van a meter las cobres en Netflix Hostia, mira Realmente eh, está worth it yo lo vi, eh, en, eh, Coño, lo diré. Eh, en en eh, fe, Anime phoenix es. Eh, anime phoenix siempre sale. Eh, en, el, en el. post. Eh, o sea, en, en el fronton. ¿Qué, ¿Cómo coño lo hago, tío? O sea, ¿hola? Ah, o sea, qué paranoia. Me rayo, me rayo demasiado, y algunas veces le di demasiada vuelta a las misiones, tío. Es simplemente apilarlo y a chuparla, ¿no? O sea, todas las cosas en un mismo site, sí, tío. Qué fumada, cabrón. Es normal que ayer no me saliera ayer eh, a ayer ¿Y yo dónde está la cosa? Ha desaparecido Ayer le metía todo aquí al payo Y a tocar por culo A ver si hoy, hoy es verdad Pues mira, hoy me voy a ver Dos capítulos de Chainsaw Man Qué alegría Es que lo prometo me, me gusta ver a lo mejor Dos capítulos Como mucho Es que como sea uno Wow Esto que ni nada No avanza de ninguna manera Es paranoia, hermano Sueco montar O sea Acabo de hacer un puto portal De muebles de Ikea De verdad, hermano Se lo fuman bien gordo, eh Y si me meto yo asterek eh? qué guapo cabrón qué será y qué te monto el mueble en el coño me cago en todo tu puta madre me deja pasado qué, ¿Qué? <risas> <risas> <risas> formas de llegar a la misión déjemelo a mí ¡Métale una varilla por el culo a la cabra y volemos juntos me da igual que haya ahí un loro diablo diablo energía limpia y es tú una alusión a Tony Stark. No puede ser, esto es una alusión. ¡Elion más! ¿Gente? ¿Twitter? Gretin Mr. Snook. Es una puta alusión a Ellion Más. Gente, no me jodáis. ¿Qué? lo más está en el juego? ¿Y eso? ¡Qué guapo, cabrón! ¡Qué puta fumada haber encontrado esto! ¡Hola! Increíble, no, nada, no, o sea, de loco. De loco, lo que no tenga este puto juego, eh, no sé si podré subir por aquí, ¿eh? Explótalo, no hay nada, Nacho, es un puto lograma no puedo hacer nada, mi hermano Si no lo habría reventado, hermano, manín, dale tilín, ¿dónde está el logro? Eso lo hice ayer, revinta esa casa, ¿eh? No, no, no puedo hacerle nada a Pero vamos, no obstante, mira la que leí ayer por darle vuelta, o sea, con electricidad a tres bailarinas es porque le diste eh, al, al fruto prohibido, O sea, a la manzana dorada Es verdad, es verdad, era por eso, es cierto, tiene razón Aparte caso, buena esa, tú. Me creía que era por un ítem, no había caído claro, Son tantas cosas en el puto juego que se te va la pinza Hermano, ¿qué le pasa al pibe ese? Esto es para el multijugador No sé cómo tiene que ir el multijugador Pero tiene que, debe de ser gracioso, mejor dicho ¿Eh? Voy a tirar para arriba, eh Perdón, le quito zoom ¿Era arriba? Ah, sí, ¡Ah! XD, ¿sabes? Digo, espérate, ¿dónde venía yo? Iba a pillar esta para pillar más misiones. Las de, las de ese side. ¿Otra vez es ese lado? Yo no hice esto ya. ¡Ah! ¡Cabra por prusora! Por, no hice esto. Esto no lo es el hombre con la caña. Ah, no. No lo es. ¿Qué hace aquí un pisero, compadre? Quítate de aquí anda. ¿Cómo? ¿Carne? McDonald's. Increíble. Sincronizar. Creo que tengo un Pérez. Me molaría mucho saber qué cojones pasa lo de la cabra, ¿eh? O sea, fuera, coña. ¿Qué cojones pasará? Sincronización complete. ¡Eh! La cabra está bugueada, gente. Nos vamos para arriba. Me ha molado lo, lo del huracán, eh. Es la polla la que leíamos ayer. Eso es lo de los más, lo sabéis, ¿no? Ha salido otra vez. El aserradero. Voy a ir ahora allí, eh. Debe de haber un montón de misiones. El hombre de la caña, man. El que sacó un puto faro. Torre de cabra. Creo que ya tengo sincronizado todas las torres, eh. O sea, sin más preámbulos, eh, continuaremos a... Dios, Dios, Dios, qué bugueo, qué bugueo, qué bugueo, qué bugueo. Me voy a meter, ¿eh? ¿vale? Por si... Sí. Creo que tengo un per para subir, creo. Me molaría saber qué cojones pasar de bloquear la puerta Me, me ha flipado Me ha flipado lo de poder invocar cabras, eh La polla Eh, R sincronizar Puedo hacerlo del tirón Uf, una sola, eh Como sean dos, flipa, gente O sea, se va a poder ver Es verdad, hoy el capítulo de, de, de Mamotosierra, claro, como te he dicho antes Hoy veré dos, o sea, literalmente ¡Lol! ¡Cabras gárgolas! ¿Qué? ¡Hermano, para allá! Je ¡Jesucristo! ¿Eh? ¿Hay una puta fiesta de breakbeat ahí? wow, Eso se ha abierto, ¿qué me da? Hermano, según una alusión a Splinter Cell? es un mando de equipo. La polla con ese trascartón campeón, me alegra saber que, que os está gustando, la verdad es que tiene muchísimos clichés. Y al ser un sponsor gratis, pues la verdad es que, coño, fue la polla, ¿no? El poder llegar a traeros este juego, me parece súper divertido. Y no obstante, me gustaría terminarlo, igual que el Evil que se ha desinflado pero tenemos que hacerlo súper rápido. ¡Alquimia! Súper extraño, eh, Sarai, Me mola, ¿eh? ¿Qué es esto? Mook Manager Trem. Nube no a la que tiene los Lia. Hermano, al final esto va a ser chaval y chaval una puta raven de cabra, ¿eh? Yo no digo nada, ¿eh? Ah, esto lo brillantes, antes. ¿Y esto? Tío, esto es Terminator, loco. ¿Cómo? ¿Se podría llegar a escalar algo en cierto modo como antes. Es que es súper triste que antes generase tanto y ahora tampoco, O sea, es ridículo. La verdad, hermano, la cabra ahora mismo va a toa. Wow, amazing. Vale, uno de dos, vale, es así. Es que, tío, el juego, al fin y al cabo, muchas veces me rayo. Oh, oh, oh. Me rayo muchísimo eh, a la hora de planear lo que debo hacer. Pero es más fácil de lo, que, de lo que parece. Obviamente, tenemos que pillar algunas veces las cosas y estaquearlas en otro lado. Nada, las alas son las pollas, gente. ¿Puedo pillarla al aire? Buah, la cabra, truco, gente, ni de conia. ¡Increíble! Quiero desbloquearlo. Mirad cómo es la puta casa de Elon Musk y tiene los, los coches dorados, gente. Así que ahí te gastas el dinero de las tetas y las. Eh, ¡Las po de Twitter, eh! ¡Guarro! ¡Elon Musk! Ah, aquí no era, ¿no? ¡Hijo de puta, eh! ¡Cómo una cabra puede subir unas escaleras! Literalmente, Angit, este God Simulator está bastante guatón y la verdad es que la lía muchísimo. No solo ya con irse de la realidad. Literal, sino. Joder, una cabra montesa. Sí que en cierto modo puede subir una. Puede subir una, mont una montaña, pero una escalera sería complicadísimo, la verdad. Me encanta. O sea, el uno me parecía apoteósico, eh. Solo. La verdad es que es la polla. O sea, solo con decir que. Ah, es que tiene muchísimas alusiones a juego. A ah, Jitsi y, y tú Por eso también me, me ha hecho mucha eh, gracia el puto juego. ¡Naisa! Elion más que va a salir de ahí. Tenéis una puta nave espacial, gente lo que, lo que hace un juego, literal Pero es lo que mola, ¿no? Al fin y al cabo que la, la cabra pueda llegar a hacer tantas cosas Sobrenaturales Y al mismo tiempo también, por supuesto, allí De, de tener alusiones a muchos videojuegos o clichés no, En el puto mundo Me, me parece increíble, solo con decir que tiene el casco de, de Skyrim eh, Guapísimo